La Biblioteca polca de Palencia pone a disposición de sus usuarios audiolibros previamente cargados en altavoces portátiles. Eh, vienen en esta bolsita donde encontramos los autores que se encuentran previamente cargados en el altavoz y encontramos autores clásicos como Frank Kafka o Stefan Zweig. Si abrimos la bolsita encontramos por un lado el cable y el cargador y por otro el altavoz. Como veis, es un altavoz portátil pequeño, de pequeñas dimensiones, y en la parte trasera, en el momento en que necesite carga, encontramos, como veis, el orificio de, del cable, muy fácil y similar al que encontramos en otros dispositivos. Para encenderlo, eh, pulsamos el botón de ON-OFF, se encenderán las luces y nos indicarán que se está reproduciendo el contenido. El botón de play-pause, como indica, pues por, eh, pondrá en funcionamiento el audiolibro o lo pausará. El botón del más y el menos, por un lado, una permite bajar el volumen si lo dejamos pulsado y por otra, subirlo. Si solo lo pulsamos una vez comenzará de nuevo el audiolibro o pasaremos al audiolibro anterior y si pulsamos el más pasaremos al siguiente audiolibro como veis su funcionamiento es muy sencillo y además de este vídeo podréis encontrar las instru instrucciones junto al propio paquete esperamos que esta nueva forma de acercarse a la lectura les sirva y os esperamos en préstamo para que podáis recoger este tipo de audiolibros.